a todos familia espero que todos estén súper bien nuevo vídeo de información que les encantará y además una nueva teoría para el evento final la mejor fuente fiable en teorías y las mejores filtraciones aquí changuitos antes de empezar familia muy fácil me encantaría que si no estás suscrito todavía bro suscríbete que es gratis tío estoy compitiendo además con este canal de aquí a ver quién llega antes al medio millón de suscriptores y nos va ganando por poco Chicos, queda en vuestras manos Si llegaremos al medio millón de suscriptores Antes que ese canal ¿Raro? Chicos, la Neox Army Tiene que demostrar quiénes somos Suscríbete ahora mismo Si te gusta el contenido y si no formas parte de la familia No te arrepentirás También, si quieres apoyar Puedes usar el código MrDeneox En la tienda de Fortnite Estarás ganando 5000 pavos Si lo usas ahora <risa> Es broma. Pero si lo usas, tendrás buena tula. Código Mister de Neox. Empezamos con el vídeo. En el día de hoy, estaremos viendo la teoría que nos explica el evento final de esta temporada y cómo lograremos sobrevivir al evento final de Galactus. ¿Cómo será que los superhéroes de Marvel lograrán vencer y batallar a Galactus? Si quieres saber eso y mucho más, quédate hasta el final del video. ¿Cómo será todo esto? Galactus está dispuesto a llegar a nuestro mundo de Apolo para devorarlo por completo y además absorber toda la energía de Punto Cero, ya que además fue la luz tan grande que emite Punto Cero la que llamó la atención de Galactus, por lo que necesitaremos de nuevos superhéroes para poder batallar. Está Black Panther, tiene que llegar también spider-man seguramente, etcétera, etcétera. Faltan superhéroes todavía por llegar antes de combatir a Galactus. Lo malo es cuando el rival es Galactus, es prácticamente indestructible. No tiene prácticamente ningún límite. Se puede teletransportar, puede destruirlo todo, se los puede comer a todos, incluso los planetas. Puede hacerse disparar a la gente o moverla como él quiera. Así que como ya dijimos anteriormente, dentro del universo de Marvel prácticamente Galactus es casi como un dios. Entonces, ¿cómo será...? que harán los héroes de Marvel para batallarlo, aunque posiblemente pierdan la batalla. Recordemos primero cómo llegó la temática de Marvel a Fortnite. Primero tuvimos la historieta de Thor, donde Thor logró antes que Galactus llegar a nuestro mundo de Apolo. Así fue como pudo avisarnos a prepararnos para la llegada de Galactus. Entonces, Thor... Perdió la memoria cuando llegó a la isla. Poco a poco, se fue olvidando de todo lo anterior recordado. Así fue como vimos llegar a Thor a la isla. Donde además, perdió su gran martillo. Así que, una de las teorías más importantes hasta ahora, es la siguiente. Galactus, estará llegando a la isla, y por lo tanto, al bucle. Por lo que, Galactus... Empezará a perder su memoria como le pasó a Thor al llegar a la isla, sería súper lógico si esto sucediese, podría perder sus poderes al no recordarlos, y ahí será cuando todos los superhéroes deban atacar a Galactus para lograr vencerlo, ya que no existe otra manera posible. Si realmente fuese una batalla contra Galactus... Originalmente es invencible prácticamente... Por lo que sería una lucha perdida para los superhéroes... Pero al perder sus poderes y sus recuerdos... Al llegar a la isla se sentirá confundido y débil... Perfectamente podrán batallar con... La distracción y muchas técnicas... Logrando la victoria de los superhéroes... Así fue como Thor perdió su poder, su memoria... Cuando llegó al mapa de Fortnite. Así que si Galactus tiene que llegar a la isla. Estará sucediendo exactamente lo mismo. Perderá la memoria y sus poderes. Si tienen una teoría mejor que la nuestra. Coméntenla justo aquí en los comentarios. Si les ha gustado el video. Dejen su poderosísimo like. Que eso apoya muchísimo este tipo de contenido. Y nos vemos en el siguiente video cracks.